Vale, pues eh, Buenos días, Egunon, bienvenidos a este nuevo webinar desde la Delegación de Gobierno de Navarra ante la Unión Europea en Bruselas, en esta ocasión sobre Europa y la edificación sostenible. Muchas gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Eh, nos da la bienvenida institucional y de a la jornada nuestro eh, consejero, vicepresidente segundo y consejero de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos de gobierno de Navarra, José María Liervi. Adelante. En primer lugar, quería dar la bienvenida a todos y a todas y agradecer especialmente a Pau García. Eh, Audi, el officer de la Unidad de Edificación de la Dirección General de, de Energía, que haya querido compartir con nosotros, escuchar las iniciativas que hemos venido emprendiendo en los últimos años en la Comunidad Foral de Navarra, una tierra, por otro lado, que aspira a convertirse realmente en un referente en materia de edificación sostenible, arquitectura innovadora y transformación de la construcción, y que haya querido compartir, como digo, con nosotros y nosotras experiencias, reflexiones y podamos conocer de primera mano eh, hacia dónde van las políticas eh, que están planteando en este sentido desde la Unión Europea. Quiero agradecer también eh, que nos acompañen, pues, Iñigo Eugui, presidente del Cluster para la Industrialización de la Construcción de Navarra al arquitecto especializado en, en este tipo de procesos, también eh, Fernando Olfa, a la técnica del proyecto EGURAL de Nasubinsa, eh, Maitane Zazu, y a mi compañera de gobierno eh, desde, la, desde el Departamento de Acción Exterior, Ana Hoyo, así como a la delegación de Navarra en Bruselas, que ha organizado también este foro, eh, que nos va a servir de, de mucho en este camino que estamos recorriendo. Eh, yo quería partir de una reflexión inicial, no solo la emergencia climática, sino también eh, las necesidades sociales y la necesidad de reconstruir ciudades más humanas, más amables, nos están pidiendo los ciudadanos de nuestra comunidad, nos, nos piden intervenir en este terreno por, por, por ese doble eh, sentido. no. Eh, la lucha contra la emergencia climática, pero también la respuesta que necesitamos hacer desde la ciudad consolidada a un modelo de construcción evidentemente eh, diferente, un modelo en el que el contexto humano, eh, urbano y social vayan, vayan unidos de la mano. Hace ya siete años que se desencadenó en Navarra un proceso de cambio político que trajo consigo cambios en términos económicos, sociales y culturales. Y si bien es cierto que este proceso se inició desde una escala local, también es verdad que su incidencia se ha extendido en muy distintos ámbitos. Entre ellos, nos llevó necesariamente a trabajar por un cambio de paradigma en los modelos tradicionales de edificación, de política de vivienda, de urbanismo, eh, que habíamos conocido hasta, hasta ese momento. Vamos hacia otro modelo basado en los derechos ciudadanos, en la función social de la vivienda, en los principios de sostenibilidad urbana o en la necesidad de dar respuesta audaces a la eficiencia y la soberanía energética. Este camino exige una reflexión global y planetaria, es verdad, pero debemos empezar a escala local porque si no, no avanzaremos, no, no, no, no llegaremos al objetivo final. ¿no? Y durante estos últimos siete años en Navarra hemos ido empezando a recorrer un camino en base a tres estrategias, fundamentalmente. La primera la apuesta por incrementar el parque, de, el parque público de vivienda de alquiler eh, con el plan Navarra Social Housing que, que estamos desarrollando, dotado con más de 300 millones eh, de euros en las dos fases que se, han ido, que se están acometiendo. La primera fase eh, más de 100 millones de euros, 520 viviendas, una segunda fase, 800 viviendas con, dotadas con más de 200 millones eh, de euros, en este, en este caso. El objetivo pues, dar respuesta de una manera inmediata a ese derecho a la vivienda de calidad para todas las personas, eh, poniendo, por tanto, como primer objetivo político y ético de, del sector. Segundo, haber sido la primera comunidad autónoma en adelantarse a la directiva europea en implantación de edificios de consumo casi nulo. Cuando pusimos en marcha la primera fase del Navarra Social Housing, no se había traspuesto la directiva europea a la normativa española. Y por lo tanto tuvimos que, para obtener la financiación del Banco Europeo de Inversiones, tuvimos que eh, asumir ante el Banco Europeo de Inversiones eh, el estándar Passive House eh, como, un, como un nivel de exigencia alto en cuanto a, a, a, lo, a la eficiencia energética de nuestras eh, viviendas y eh, en este momento evidentemente ya ha sido y es una eh, referencia eh, nuestra propia nuestro propio nivel de exigencia ha asumido prácticamente los estándares de calidad de, de, de aquella de aquella Passive House y, y en este momento pues eh, determinamos eh, el, los estándares desde el propio departamento. Eh, en tercer lugar, haber triplicado en apenas seis años las ayudas públicas para intervenciones en rehabilitación energética y regeneración urbana. Hemos pasado en el, el 2015 de apenas 8 millones de ayudas a la rehabilitación, a más de 30 millones en el último año, en el 2022, a, ver, a pesar de haber sufrido eh, una pandemia, haber sufrido eh, el impacto de la guerra, el impacto del crecimiento de las, del coste de las materias primas. Eh, evidentemente, es un esfuerzo el que está haciendo el sector, el que están haciendo las comunidades de vecinos, eh, tomando la decisión, efectivamente, de afrontar ese reto. Apostando realmente por la regeneración eh, en mayor medida, eh, y no solamente por una rehabilitación de sus viviendas. Este proceso, de alguna manera, entendemos que no puede detenerse, y hoy nos encontramos ante nuevos desafíos, como esta crisis energética mundial sin precedentes, que nos obliga a acelerar el proceso de transición ecológica, este incremento de costes que aún no sabemos eh, pues, hasta cuánto eh, se va a mantener, o la falta de mano de obra cualificada, y nos hace trabajar también en otras eh, direcciones y que es uno de los elementos que en todo momento el sector privado está poniendo encima de la mesa. Por eso eh, desde Navarra hemos definido tres espacios de oportunidad para dar nuevos pasos en este camino. En primer lugar, situar la eficiencia energética en el frontispicio de la acción de la agenda urbana, construyendo edificios positivos, introduciendo las energías renovables y las instalaciones de autoconsumo eh, dentro de la estrategia eh, de nuestra política de vivienda. Edificios, los edificios suponen ahora el 40% del consumo energético global y eso nos dice que sencillamente ya no podemos seguir construyendo como, como lo hemos venido haciendo en épocas pasadas. Debemos ser todavía más ambiciosos en la senda de la investigación y la innovación. Eh, la Ley de Cambio Climático, recientemente aprobada en nuestra comunidad, también establece unos objetivos muy ambiciosos eh, en esa apuesta por la ciudad descarbonizada, eh, que es uno de los referentes del mismo. La apuesta, por otro lado, que ha hecho Europa por el Pacto Verde Europeo, la edificación sostenible, son también otra gran oportunidad, eh, son otra gran oportunidad que tenemos que ser, eh, ser capaces de utilizar para que efectivamente esos fondos eh, se apliquen en una apuesta verdaderamente transformadora del modelo de desarrollo socioeconómico que en este momento tenemos a partir de esa edificación sostenible, del impulso de las energías renovables, de las cadenas agroalimentarias o comerciales de proximidad, movilidad, etcétera. Y en tercer lugar, el emergente proceso de industrialización y robotización. Antes hablábamos de, de la necesidad también de transformación del sector a partir de los… introduciendo los procesos de industrialización y digitalización como una manera de afrontar los retos eh, que tiene el sector, de dar respuesta a la demanda eh, de, de empleo que tiene, por pues ese modelo que nos debe permitir también reducir eh, los eh, costes… Eh, del propio proceso de, de construcción, reducir los tiempos, incorporar a la mujer a los procesos eh, de construcción a un sector muy masculinizado en este sentido. Yo creo que la propia existencia eh, y el mejor exponente es el propio Íñigo Eugui, presidente de ese clúster. Eh, la conformación del clúster en nuestra comunidad pone de manifiesto la voluntad del sector privado efectivamente de caminar y dirigir, des, dirigir desde el propio sector ese proceso de cambio que tiene que eh, llevarse adelante también en este terreno. En nuestro caso, con experiencias muy positivas y de impulso desde el propio sector, como, como, como son empresas como Villetas, que han, han dado un salto cualitativo y cuantitativo muy, muy importante para el mismo y son una referencia a nivel del conjunto del Estado. También desde la apuesta que está haciendo el Gobierno de Navarra en, en este terreno eh, con la madera, un, un territorio navarra en el que prácticamente el 60% de su suelo es un suelo forestal, una comunidad en la que solamente una tercera parte de la producción anual de madera se aplica eh, en los procesos distintos, tanto en materia de utilización estructural de la madera en las edificaciones como en la utilización de la biomasa, por lo tanto, con una capacidad de crecimiento en este, en este sentido eh, muy importante y por eso en nuestra apuesta de promoción y construcción de estas nuevas viviendas, la madera también juega un elemento sustantivo en una parte muy importante de nuestras promociones. En definitiva, hablamos de un proceso de cambio que no tiene eh, marcha atrás, que se traduce en un paquete de acciones y programas que mediante una gestión transformadora nos van a seguir nos van a permitir acercarnos a una sociedad más sostenible y más democrática, porque evidentemente también este proceso tiene que permitir eh, eliminar o reducir las desigualdades que existen en este terreno, y por lo tanto eh, nuestra apuesta en este sentido es muy importante. Yo espero que esta jornada nos permita, como digo, profundizar y avanzar en este objetivo que nos estábamos marcando, y, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas las participantes en la misma. Muchas gracias, consejero. Pasamos ahora a, a la presentación de Pau García odi Policy oficial en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, que nos va a ofrecer una presentación sobre el contexto europeo del reto de la transformación de los sistemas de construcción hacia una edificación más sostenible. Bienvenido, bien, Pau. Delante. Muchas gracias Beatriz eh, Egunon y eh, es que Ricascos también por eh, invitarnos a estar aquí hoy. Eh, voy a compartir la, la pantalla para que podáis ver la, la presentación. Dime si la si la veis bien. Todavía ahora ahora se está cargando. Vale. Perfecto, pues bueno. Um... Pido disculpas por, uh, porque la presentación, el documento en sí mismo está en inglés, pero bueno, voy a intentar uh, hacer la presentación en castellano. Uh, tener en cuenta que normalmente la mayor parte de mi trabajo es en inglés, entonces es muy posible que se me escape alguna palabra. Uh, pido disculpas por eso, uh, pero bueno, lo vamos a, lo vamos a intentar. Entonces um, creo que el consejero ha, ha hecho una muy buena introducción sobre la importancia del, um, del sector de la construcción y el sector de edificios. Voy a intentar dar una visión un poco de qué es lo que estamos viendo ahora mismo en, um, en Europa y por dónde creemos que van las cosas y dónde queremos uh, y dónde queremos ir. Entonces, como ya se ha comentado, el sector de la edificación, el sector de los edificios, es um, uno de los, es el mayor sector a nivel de, de consumo eh, energético en Europa, representa el 40% del consumo eléctrico y aproximadamente el 36% de las emisiones de carbono. Esto, por supuesto, va cambiando un poco cada año, pero los, las proporciones se mantienen eh, bastante, eh, bastante estables. Um, el problema que tenemos básicamente en la Unión Europea es que aproximadamente el 75% de los edificios se construyeron en un momento en que no había legislación sobre eficiencia energética, entonces la mayor parte de, este, de estos edificios son ineficientes y el otro problema que tenemos también es que en Europa uh, solemos construir y, y utilizar los, uh, los edificios durante un largo periodo de tiempo. Entonces, la mayor parte de los edificios que están hoy en día uh, en Europa, entre el 85 y el 95%, calculamos que aproximadamente estarán todavía en uso um, de cara al 2050. Si a eso le añadimos el hecho de que solo aproximadamente un 1% de esos edificios se renueva a nivel energético, a nivel de, de, de energía y clima y emisiones de carbono, uh, podemos ver que tenemos un problema si queremos realmente llegar a la, al 2050, a una Europa descarbonizada, y al 2030 con los, uh, con los objetivos intermedios que, que teníamos. Um, entonces, una de las mayores prioridades que tenemos ahora mismo a nivel de, de la Comisión Europea, de, de legislación e iniciativas políticas, es uh, el tema de la renovación de edificios. Um, el otro problema que tenemos ahora mismo, uh, como podéis ver, uh, muy gráficamente en, en esta imagen es eh, el aumento de los precios, sobre todo causados por la, por la guerra en Ucrania. Hay una serie de iniciativas que se están llevando a cabo para intentar estabilizar uh, y reducir estos precios. Podríamos hablar sobre ellos un una presentación entera si hiciese falta, um, pero bueno, uh, uno de los, una de las vías claras de, de intentar arreglar este problema que tenemos ahora mismo con el tema de la seguridad energética es reducir el consumo y ahí los edificios, dado su peso, pues tienen un, un papel muy muy importante. Uh, también quería comentar uh, no solo el sector de los edificios en sí mismo, sino un poco también uh, lo que llamamos el ecosistema de la, de la, del sector de la construcción. Aproximadamente en Europa representa un 9% del, del PIB, representa también 25 millones de, tra de trabajadores y más de 5 millones de, de empresas. La gran mayoría de estas empresas, más del 95%, son uh, pequeñas y medianas empresas y hay muchísimas uh, microempresas, es decir, personal, uh, empresas con, con menos de, de 10 trabajadores, incluso menos en, en muchos casos. A eso le añadimos el problema que en el sector de la construcción en general tiene una productividad muy baja. Es un sector también donde el tema de la innovación cuesta mucho de entrar. Eh, es un sector donde las nuevas tecnologías cuestan muchísimo de que, de que se adapten al mercado. No solo las nuevas tecnologías, sino también las nuevas políticas, las nuevas legislaciones, etcétera. etcétera. El sector de la construcción siempre va muy lento comparado con, um, con las otras industrias. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en, en la construcción es uh, la razón por la, por la cual um, el tema de la innovación se lleva tan mal es sencillamente el hecho de que el, um, el, el sector de la construcción está tan fraccionado. El hecho de que tenemos tanta, tantas pequeñas empresas um, dificulta la adaptación a, a los cambios. Y por otra parte, eh, el sector de la construcción tiene un impacto ambiental um, muy elevado tanto a nivel de, de energía como a nivel de emisiones de CO2, por ejemplo, fabricación de, de cemento, uh, también a nivel de lo que son residuos, uh, tanto residuos durante la construcción como la, la demolición de, de edificios. Entonces es uno de los puntos que estamos intentando tratar, uh, tratar de, de atacar y para eso hemos, hemos lanzado una serie de, de iniciativas. Uh, la primera uh, fue una comunicación en octubre del 2020, fue una, una comunicación, un desarrollo de una estrategia, que es lo que queremos uh, atacar durante los próximos años, uh, que llamamos la, la Renovation Wave, la ola de, re, de renovaciones. Uh, el objetivo es bastante simple. Entre comillas, es simple de explicar, muy difícil de, de llevar a cabo, que es básicamente doblar la tasa de renovación en los próximos 10 años. He comentado antes aproximadamente que se renueva un 1% de los edificios a nivel energético, se, se debería llegar al, como mínimo, al, al 2%. A tener en cuenta, um, he comentado este 1% de renovaciones, de hecho en Europa se renuevan aproximadamente el 10% de los edificios cada año, pero la gran mayoría de estas renovaciones no tienen impacto absoluto sobre el, um, el rendimiento energético o medioambiental de los edificios, es decir, tenemos que cambiar la forma en la que estamos um, trabajando con nuestros edificios. No solo se trata de renovar los edificios uh, y de hacerlos más eficientes, se trata también de descarbonizar todo lo que es la producción de frío y calor, atacar también el tema de la pobreza energética uh, y lo que llamamos los worst performing buildings, los, los edificios con el peor rendimiento, esos que, que consumen más energía. Uh, y también uh, creemos que en estas iniciativas el sector del, del edificio público y la infraestructura social tiene un papel muy muy importante. Estamos hablando de hospitales, uh, escuelas, edificios administrativos, etcétera. Para eso se están lanzando una serie de, de lo que llamamos policy measures, eh, medidas políticas, uh, también um, herramientas de financiación, asistencia técnica... Para un poco intentar um, ver cómo podemos solucionar o cómo podemos uh, sobrepasar algunas de estas barreras que tenemos ahora mismo. Entonces, voy a hablar de algunas de ellas uh, a grosso modo. Um, dentro de las iniciativas legislativas, es decir, uh, legislación europea, Uh, hay un paquete de medidas que se llama el Fit for 55. Este es un paquete de medidas que se, llaman, que se lanzó a partir del 2019. Es un, es un entramado legislativo bastante complejo uh, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de la, de la Unión Europea en un 55 de cara al 2030. El sector de los edificios, como hemos comentado, es bastante importante. Entonces Hay ocho iniciativas que eh, he subrayado en esta diapositiva que tocan el sector de los edificios, uh, de las cuales quizá la más importante, sencillamente a nivel de impacto, es uh, la EPBD, la Energy Performance of Buildings Directive, que es cuando se transpone a nivel, um, a nivel español, es lo que acaba siendo prácticamente el um, código técnico de la, de la edificación. Entonces, algunas de las medidas um, que se están incluyendo dentro de esta revisión, por ejemplo, a partir del 2030, todos los edificios de nueva construcción tienen que ser uh, zero emission buildings, edificios de emisiones cero, y combinan uh, eficiencia energética con renovables, mucho más allá de lo que hasta ahora hacían los edificios de consumo energético casi nulo. Y uh, la otra medida, quizá la más visible, la más importante, um, o, de, o la que tiene más impacto a nivel uh, del día a día, es la obligación de renovar el, uh, lo que llamamos el worst Performing Building Stock, los edificios de peor rendimiento energético, uh, de manera obligatoria. Se trata de que hay una serie de medidas. Uh, se trata básicamente de una obligación a renovar estos edificios que están catalogados como una G y una F para que lleven como, como mínimo a, una, a, a un nivel E de cara al 2030-2033 en función del, del tipo de edificios. Esto se combina también con una revisión del sistema de certificados energéticos. Ahora mismo estos certificados se, se definen de maneras diferentes en, en los diferentes países europeos. No sería una armonización completa del sistema de certificación, porque eso no es, no es posible, pero sí eh, que se ponen unos criterios comunes para definir lo que es la A, B, C, D, etc. Etcétera, etcétera. Otras medidas que afectan al sector de la, de, perdón, otras medidas en la, en la EPBD eh, es, por ejemplo, la, los, los cargadores para, para coches eléctricos, una obligatoriedad, una obligatoriedad de tener no solo cargador, un mínimo de cargadores en, en los parkings, sino también de facilitar la instalación de cargadores, por ejemplo, asegurándonos que la infraestructura para instalar esos cargadores esté ya a punto. Estamos hablando de los... Uh, perdón, me sé la palabra en inglés, los conduits, los conductos de las bandejas de, y los uh, subidores de, de cables que estén ya todos a puntos, incluso ya que el cable esté pasado, de manera que solo, haya, solo haga falta um, instalar el cargador. Otras medidas, um, ampliación de lo que hasta ahora eran los, uh, las Long Term Renovation Strategies, las uh, estrategias de renovación a largo plazo, ahora se, se pasa de una estrategia a un plan de acción, Uh, que es mucho más uh, enfocado a realmente uh, cambiar la forma en la que se están renovando los edificios. Uh, otras medidas, por ejemplo, es la introducción del pasaporte de renovación. Y uh, por último, quizá ya también para, para resaltar, um, se prohíbe el uso de fondos públicos para uh, la instalación de calderas que utilicen um, combustibles fósiles. Estas son una, unas pocas de las medidas que, que se están discutiendo ahora mismo en la, en la EPPT. Um, lo que os he comentado hasta ahora es la propuesta de la, de la Comisión para revisar esta directiva. Uh, se está ahora mismo um, aprobando en el Parlamento cuál va a ser la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones. La posición del Consejo ya la tenemos, se aprobó en, en octubre del año pasado y en cuanto el Parlamento apruebe su posición, empezaremos las negociaciones entre el Parlamento, Comisión y, y Consejo y esperamos tener una EPPD a, aprobada de cara a junio-julio de, de este año. Entonces los Estados miembros tendrían a, 20 meses para hacer lo que llamamos la transposición, es decir, adaptar esta directiva europea a la, a la legislación nacional. Otras iniciativas, uh, por ejemplo, está el High Level Construction Forum, es un foro uh, que trata sobre no el sector de los edificios, sino el sector de la construcción. Um, están preparando um, una transición o una senda de transición a, a un sector de la construcción que sea más verde, más digital y más, y más resistente. Um, se preparó una serie de consultaciones para desarrollar este documento estratégico. Los podéis consultar, están la, las, los escenarios propuestos están, están disponibles y el documento final se espera presentar en la próxima reunión uh, del 15 de marzo del 2023. Creo que os podría interesar um, ver qué es lo que se va a presentar en esta, en esta reunión. Um, otras uh, iniciativas, por ejemplo, se está revisando la Construction Products Regulation, es la. La regulación sobre los productos de construcción. Esto afecta a, a todos los productos que se utilizan en el sector de la construcción, desde, desde productos para la infraestructura, para la estructura del edificio, cerramientos, um, aislamiento, uh, y también todo lo que son las, uh, las instalaciones técnicas dentro. En este, mismo se está, se, en este mismo momento se está revisando. Podéis consultar en el, en el link en qué estado exacto están estas, uh, esta revisión. Y ya entrando en el sector de la financiación, que es un sector que creo que interesa bastante gente, eh, hay un par de iniciativas en este área. La primera es la, la taxonomía europea para actividades sostenibles. Esta taxonomía pretende definir qué es lo que se considera una actividad. Eh, sostenible y las actividades que estén catalogadas como sostenibles que cumplan con, uh, con los criterios pueden acceder a un tipo de financiación uh, con intereses preferentes. Tenéis el link en la, en la diapositiva. Comentar uh, que esta taxonomía cubre todo tipo de actividades, es decir, cubre por ejemplo en el sector de la edificación, cubre edificios de nueva construcción, Cubre renovación de edificios, cubre um, instalación de medidas individuales como pueda ser solo un cambio de caldera o solo la, un cambio de ventanas, por ejemplo, uh, pero también cubre um, instalación de energías renovables o incluso la simple compra-venta-alquiler de, de edificios, es decir, si un edificio uh, tiene un rendimiento más elevado del del criterio que se establece en la taxonomía, se puede acceder a financiación más barata para, um, para comprar este edificio. Pero la taxonomía también cubre, por ejemplo, todo, todo lo que es la fabricación um, de equipamiento y de productos para uh, las actividades sostenibles. Es decir, por ejemplo, uh, la fabricación de placas solares, la fabricación de uh, ensamblajes para la fachada, todo ese tipo de... Um, todo este tipo de actividades, todo este tipo de fabricación también está cubierto uh, por, la, por la taxonomía verde um, y siempre y cuando se cumplan los criterios que están estipulados dentro, dentro de esta taxonomía. Y a nivel de, de financiación, uh, no puedo entrar en mucho detalle en este área porque es muy extensa, uh, pero sí comentar que desde la Unión Europea se están financiando una serie de, de, de iniciativas um, a varios niveles. Por ejemplo, a nivel de, de inversión directa, es decir, uh, financiación para realizar reformas, hay varios fondos disponibles. Está el Recovery and Resilience Facility, que se lanzó después de la de la crisis causada por el, por el COVID. Están también los fondos de cohesión, el, el FEDER, por ejemplo. Uh, en el caso de España, el Recovery and Resilience Facility va a movilizar más de 5.000 cinco cinco mil millones, en, en uh, mil millones en inversión directa para la renovación de edificios. Los fondos de cohesión y el FEDER van a movilizar todavía más. No tengo las cifras finales, pero calculamos que va a estar aproximadamente al mismo nivel que el FEDER del 2000, um, del 2014-2020, pero teniendo en cuenta que hay estos 5.000 millones adicionales que vienen del, uh, del RRF. Esto es a nivel de, de financiación directa. Uh, también se está trabajando muchísimo con uh, a nivel de financiación privada, es decir, um, ayudar a los bancos a identificar cuáles son las, uh, las medidas sostenibles. Aquí entra, por ejemplo, la, la taxonomía, y, e, y incentivarles a invertir en, en todo lo que son proyectos verdes. Aparte, también se está financiando todo lo que es uh, todo lo que es uh, investigación y desarrollo. Se está um, financiando también medidas para atacar lo que son las, las barreras de mercado. Uh, aquí entraría, por ejemplo, um, el tema de formación de trabajadores, el tema de no solo trabajadores de, a pie de obra, sino también pueden ser trabajadores en fábricas o trabajadores um, de la administración para poder proporcionar uh, los servicios administrativos que sean necesarios. Y aquí entra la, la última parte, se financia también todo lo que llamamos uh, asistencia técnica, es decir, um, Facilitar información a las personas que quieran realizar una renovación para um, no solo a nivel técnico qué es lo que se puede hacer, que, cuáles son los criterios técnicos, cuál es el nivel de aislamiento que tienen que, que instalar o qué medidas tienen disponibles, sino también a nivel administrativo cómo facilitarles el acceso a cualquiera de estas um, de estas vías de financiación que hay disponibles, incluso ayudarles a, a rellenar los formularios o a entender mejor cuál es el proceso administrativo, por ejemplo, si hay que, llamar, si hay que pedir un, uh, un permiso de, de construcción. Las últimas dos diapositivas no voy a entrar en detalle, es solo uh, las pongo aquí a nivel informativo. Hay un poco más de información sobre los tipos de programas y, um, y el, el nivel de financiación que se está proporcionando en cada uno de, estos, de esos instrumentos de financiación. Y uh, por mi parte ya está. Uh, he intentado dar una visión un poco de, de qué es lo que se está intentando hacer a nivel europeo. Espero que haya sido interesante y, por supuesto, por nuestra parte, si hubiese cualquier pregunta o os podemos ayudar de algún modo, pues uh, intentaríamos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Eh, cuántas cosas, qué interesante. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a, a Navarra y, y su apuesta por la edificación sostenible. Para ello contamos con tres oradores. Y recordaros, mientras se van conectando, que sobre las 12 tendremos un ratito para preguntas y comentarios por pues si queréis ir poniéndose eh, en, el, en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Empezamos esta sección con Iñigo Eugui, que es presidente del clúster para la Industrialización de la Construcción de Navarra. Hola, Iñigo, adelante. Hola, buenos días. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver, ¿se ven? Sí, ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos los asistentes, gracias a Gobierno Navarra por esta invitación y, y saludos al resto de compañeros de mesa o de ponencia dentro de este webinar. Eh, voy a procurar ser puntual y empezar y terminar eh, en el tiempo que me habéis IDO. Eh, en primer lugar, me gustaría hacer una presentación o, o poner en contexto de qué estamos hablando y es de, de Navarra, de, de la comunidad foral de Navarra, que bueno, pues es una comunidad de mil habitantes en el norte de España, con, supone el 1,39% de la población española y el 2,5%, 0,5% del, del, del territorio. Tercera comunidad con renta per cápita más elevada de España y tercera ciudad europea con mayor calidad de vida. Eh, cuenta con un sector de vamos a ver, un sector de la construcción eh, formado por 2.233 empresas que facturan 4.370 millones de euros y suponen un 6,6% del valor añadido bruto. Eh, sí es cierto que si sí hemos dicho que bueno, en la presentación de Pau eh, hemos visto que el sector de la construcción pues, pues quizás es un poco tradicional o le falta innovación, creo que tenemos la oportunidad de analizar este sector, eh, en concreto en Navarra, puesto que creo que es un ejemplo diferente eh, bueno, y donde podemos destacar por otras características. Como, como ha dicho Pau, la situación actual requiere un cambio el sector en lo relativo a la sostenibilidad, bueno, pues eh, son datos que ya hemos hablado, que ha dicho el consejero pau de la demanda energética del 34%, emisiones de CO2 del 37%. En fin, bueno, pues este, la producción, la construcción, pues es un, un sector un, un tanto contaminante. Y ya sabemos, y acabamos de ver también, cómo las regulaciones del acuerdo de Green nos va a exigir una reducción del 55% de las emisiones en la Unión Europea y más va a a eh, la construcción de edificios eh, nulos, de emisiones eh, nulas. Bien, eh, dentro del análisis de la edificación sostenible hay que diferenciar eh, todo el ciclo de vida del, del, del edificio, desde el momento de su concepción, no que se haya iniciado la construcción, hasta la eficiencia, no solo la construcción, sino en el propio edificio, tanto en el nuevo como en el, en el antiguo. Vamos a analizar, empezando por los edificios, dentro de la eficiencia de estos edificios, el edificio, eh, los nuevos edificios, la actividad de construcción. Y aquí me gustaría destacar y poner un poquito de luz en este, en este marco, eh, ya que Navarra lleva desde hace, diría desde 2003 ya um, haciendo un esfuerzo muy importante. En considerar la eficiencia energética de los edificios en, en construcción en nueva, de, nueva, de nueva edificación eh, impulsada por Gobierno de Navarra, que bueno pues lleva modificando m, en los concursos de, de, de, en la generación de parcelas, modificando a los o premiando a aquellas empresas que, que, que hiciéramos los edificios con una eficiencia energética A o B. El sector, como tal, ha sido muy proactivo, ha recogido guante y ha implementado viviendas de eficiencia, de alta eficiencia energética. A día de hoy, todos los edificios que se vienen construyendo, ya desde, diría, por lo menos 10 años, son calificación energética A o B, no existe por detrás. Y más diría, desde 2015 se hace el primer edificio de construcción de, de consumo casi nulo en España, aquí en Navarra. Es el primer edificio. Y desde el 2016, todas las promociones de gobierno una Navarra ya son eh, edificaciones de consumo casi nulo. Añadiría a eso que el 20% de las viviendas que hace el sector PIO son de las mismas características. Es decir, que el sector, podemos decir que es un sector puntero a nivel nacional y que está muy sensibilizado con la necesidad de la eficiencia energética en toda la nueva construcción. Sí es cierto que la, los edificios antiguos, bueno, pues la diferencia es que son edificios que casi la mitad están construidos antes de 1980 y el 81% pues tiene una, una mala eh, calificación energética y es una oportunidad para reforma. En cuanto a la construcción sostenible, es aquella que genera la menor cantidad de residuos, emplea materiales con baja huella de carbono reduce el uso de la energía de construcción. Eh, bueno, es un tema que el propio sector ha visto y es que eh, alcanzar esa construcción sostenible sí puede ser más fácil con la industrialización, puesto que nos lleva a la eliminación de residuos, a, a llevar a cabo la ejecución una sola vez y de manera más controlada, eh, nos permite posibilidades de emplear materiales mucho más sostenibles y fabricación en en, en, en fábrica, dando entrada a mano de obra femenina eh, bueno, y más eficiencia en su fabricación. El entorno es propicio dentro de Navarra por un parque de nuevo, por un sector constructor, puntero innovador y eh, una comunidad con el sector industrial con más peso, en el, en el, que es el 33%. Necesidad, además, que tenemos la necesidad de superar ciertos retos estructurales del sector, como la falta de mano de obra, lo que haga que nos encontremos en una comunidad especialmente propicia para afrontar el, el reto de la construcción sostenible a través de la industrialización. Esta transformación, que es transformación de un sector, no se puede llevar a cabo de una manera individual, sino que nosotros pensamos que la única manera que podría ser, tienen que ser a través de la formación de un clúster o de la colaboración y cooperación entre todos los agentes, todos los agentes de la cadena de valor. En el sentido, nos hemos reunido desde promotores, arquitectos, eh, ingenieros, eh, universidades, centros tecnológicos, constructores, servicios de la construcción, instaladores, etc. Nos hemos reunido en un clúster que iniciamos nuestra actividad, fue pues, constituido en julio, que iniciamos nuestra actividad en octubre del 22 y eh, que ha tenido, pues la verdad es que una respuesta eh, importante, constituida por 11 empresas, en este momento estamos ya 32 y con 8 en proceso de incorporación. Sí destacaría que son empresas que abarcan toda la cadena de valor, es una construcción fabricantes, arquitectos, distribuidos en diferentes categorías y con un crecimiento pues que en este momento... ...alcanza el 20% de la facturación del sector en Navarra. Eh, en el sentido dentro de España, pues eh, Navarra tiene diferentes ejemplos. De, de, tenemos ya líder en construcción movileta en Navarra con cero residuos y cero uso de agua. Rockpool como empresa número uno sostenida en la categoría material de construcción. O nuevos os espero no hablar que... Eh, hace reutilización de colegios. Tenemos un entramado y tenemos un tejido empresarial en la construcción muy eh, avanzado e innovador y nos ha permitido el poder, el, el poder conformar este grupo que persigue diferentes, eh, diferentes áreas. Dentro del clúster estamos en el plan estratégico. El plan estratégico está todavía sin terminar. Estamos en plena elaboración pero sí marca las líneas principales de nuestro plan estratégico una serie de áreas que son fundamentales y que van en línea con la búsqueda de la mayor eficiencia en la construcción. Desde descarbonizar la cadena como vector principal, innovación en materiales sostenibles, el multimaterial, poniendo cierto foco en la madera, en la reconstrucción, la circularidad de los recursos, utilizar. Proyectos LIM para digitalizar y los, apoyándonos en los industriales como palanca de innovación, no olvidando, por supuesto, la gestión energética que es fundamental. Eh, dentro de ello, pues tenemos diferentes líneas que vamos a ir trabajando: está es la reducción que voy a cargo de la de carbono en la construcción, la promoción de la rehabilitación energética, construcción a partir de energía renovable, el desarrollo de materiales bajos en emisiones minimizar el consumo de energía de edificios, eh, bueno, formación, áreas de formación también en nuevas competencias y digitalización. Es decir, que esto, sin haber terminado ya el plan estratégico, ya se está viendo en qué áreas se está trabajando. Empezamos ya a tener proyectos, podemos hablar, estamos evaluando la participación en el proyecto al que hemos sido invitados a participar, para el desarrollo de los mundos especializado en cubiertas y fachadas, y bueno, pues, eh, otros ejemplos de colaboración público-privada, eh, entre otros socios, con el Ayuntamiento de Pamplona. Bien, yo creo que esa es la visión de lo que es un sector que está muy sensibilizado con la eficiencia energética, con la construcción sostenible, que va por delante en cuanto a la evolución del sector a lo mejor a nivel europeo, y somos uno, uno de los ejemplos. Y para mayor refuerzo de este proyecto, podemos destacar también el Centro Nacional de Industrialización de la Construcción, que próximamente va a iniciar su andadura también dentro de Navarra, Centro que será referencia para la formación, investigación y difusión de la industrialización y que será impulso y apoyo a la labor de la industrialización y la construcción sostenible tanto del clúster como del sector de líneas generales. Y por mi parte eso es, eso es todo. ¿eh? Muchas gracias, Inigo, que he condensado todo. Pasamos a, a Fernando Oizar, que es arquitecto por la Universidad de Navarra, experto en construcción con madera por la UPV y arquitecto de la Asociación de Empresas de la Madera de Navarra de Man. Adelante, Fernando. Sí. Sí, hola, buenos días. Bueno, creo que estaré dentro. Si me lo confirmas, por favor, Beatriz, sí. Bueno, pues eh, buenos días y gracias eh, por la oportunidad. Hoy realmente yo estoy aquí, no tanto estoy hablando como Fernando Oiza, sino como eh, en representación de la Asociación de Empresas de la Madera de Navarra. Y eh, en la Asociación eh, siempre eh, para nosotros es una oportunidad. Eh, poder participar en cualquier evento, en cualquier foro en el que, eh, vamos a decir, podamos eh, transmitir, comunicar las posibilidades que los materiales naturales regenerables eh, tienen para la sostenibilidad del ecosistema y, y en ese caso eh, no se nos escapa a nadie que, de entre otros sectores, el sector de la construcción es uno de los que, es, al menos eh, cuantitativamente, se puede decir que es trascendental. ¿no? Eh, por mi parte... Eh, perdón, porque... Veo que pensaba que estaba en bucle la, Lo siento, eh, pensaba que estaba en bucle la, la presentación, pero no lo está. Eh, decía que, bueno... Eh, Sí que por, vamos a decir, por, por presentarme brevemente, sí que, bueno, me gustaría eh, decir que, bueno, soy arquitecto por la Universidad de Navarra y soy experto en eh, construcción con madera por la Universidad del País Vasco y sí que debo decir que soy siempre me ha interesado especialmente la técnica, eh, la, la técnica de construcción evolucionada. Rápidamente me di cuenta que, la presencia del agua en la obra era eh, la, causa por la, que, eh, eh, la causa fundamental por la que generaba esa, eh, esa, vamos a decir, ese riesgo de insatisfacción esa eh, ineficiencia eh, en el resultado que, que luego tantos problemas eh, puede dar durante durante, vamos a decir, el proceso de, de uso y del edificio, y, y por tanto, por eso siempre intenté evolucionar, progresar, investigar, en sistemas de construcción seca y ligera, porque se asocia con una mejor calidad de la, de la ejecución. ¿no? Eh, en un momento dado de mi vida profesional, si bien yo no tenía, vamos a decir, una formación específica relacionada con la madera, eh, sí que observé, aprecié que algo estaba cambiando en en ese sentido en el sector y, y entonces, eh, bueno, me vi, vamos a decir, en la necesidad de, de, de nuevamente de formarme, eh, de, de, vamos a decir, de encontrar, eh, eh, vamos a decir, dónde podía yo ampliar esos conocimientos porque intuía y ya empezaba a ver que la madera iba a jugar un papel trascendental en el, en el presente de la construcción, ¿no? El otro de los, de los eh, factores que más me, me han interesado tradicionalmente tiene que ver con el balance energético del edificio, específicamente a través de su envolvente. Desde el punto de vista de que eh, la, la, la historia, la arquitectura tradicional siempre... Eh, ha evolucionado siempre considerando el contexto en todos sentidos, el contexto climático y medioambiental, por supuesto, y siempre ha sabido, eh, eh, vamos a decir, avanzar en relación simbiótica con su entorno. Una cosa que con el desarrollismo desenfrenado y consecuencia lógica y comprensible también del enorme crecimiento demográfico, pues en las últimas generaciones parece que se ha ido de alguna manera perdiendo, ¿no? Eh, además, es la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra, es, una, eh, es, es el clásico, vamos a decir, modelo de Asociación Empresarial sin eh, ánimo de lucro, eh, con una trayectoria ya de 40 años y que eh, intenta representar y defender los intereses del sector en Navarra, eh, bueno, sean empresas asociadas o, o no lo sean, ¿no? En cualquier caso, eh, bueno, además siempre intenta eh, estar ahí con, vamos a decir, para todo el sector, ¿no? Un sector bastante curioso, bastante eh, paradigmático por su transversalidad. Eh, eh, es constantemente... Recurrimos al concepto cadena de valor porque eh, verdaderamente es algo eh, hacia lo que la construcción, eh, vamos a decir, cada vez se fija más, consecuencia de ese, eh, ese enfoque diferente, esa manera diferente de afrontar el hecho constructivo que Inigo ya mm, nos ha adelantado, se ha referido y es que es, es algo casi obligado eh, decirlo así, pero mm, decía que esa asociación que se establece entre la nueva forma de entender la construcción resulta que tiene un espejo, en el, o, o yo creo ver que hay un espejo, en el sector de la construcción con madera, en el sentido de que eh, sus, las actividades que engloban eh, la asociación, los asociados... Mm, que, que estamos allá integrados, eh, resulta que procedemos de unas disciplinas eh, totalmente diferentes, una cosa que realmente eh, no suele ser habitual, ¿no? porque allá nos encontramos desde eh, las personas que trabajan en el monte, en el entorno natural, en trabajos silvícolas, de gestión forestal, de explotación, eh, pero luego si seguimos el, el, vamos a decir la trazabilidad del material de ese árbol, vemos cómo ese árbol poco a poco se va vamos a decir convirtiendo en un producto más elaborado y, y luego ya vamos a decir viene la parte eh, inmaterial del asunto que es eh, la, el conocimiento eh, la ciencia la, la vamos a decir la parte profesional eh, eh, vamos a decir de los profesionales relacionados del mundo de la construcción que es recientemente que nos estamos incorporando a, a la asociación. Eh, algo en lo que yo considero que es indicativo de que algo está cambiando. Eh, cuando estaba preparando eh, la presentación, eh, de pronto me di cuenta de una cosa que no había caído, que dije, verdaderamente algo hay en esto diferente, porque resulta que arquitectos, eh, ingenieros, aparejadores, nos pues estamos asociando al, a la Asociación de Empresas de la Madera. Y yo decía, ¿habrá algún arquitecto, algún ingeniero eh, asociado en alguna asociación del sector de la construcción? Pues probablemente no lo sea, a lo mejor, Iña, eh, a lo mejor Iñigo lo sabe, pero yo desde luego no conozco ninguna, ¿no? y considero que en esto esto es el reflejo de que efectivamente esas relaciones están cambiando y de que el hecho constructivo contemporáneo se enfoca de una manera totalmente diferente de forma que ya se, ya cambia esa linealidad en el proceso en la que el cliente contrata al arquitecto el arquitecto desarrolla un proceso que luego un proyecto que con el que cuenta con unos ingenieros que luego viene un contratista y la oferta, y de alguna manera una linealidad en la que se producen, aparte de que se produce una demora en el tiempo, en el tiempo que necesita todo el proceso, aparecen continuas ineficiencias, bueno, en resumidas cuentas, es un modelo, el modelo vamos a decir tradicional, en el que yo creo que considero que tenemos que avanzar considerablemente para hacerlo cambiar y hacerlo cambiar por ese modelo no lineal, sino vamos a decir colaborativo, en el que seamos capaces, todos los participantes, todos los, aquellos actores que tenemos que ver algo con el edificio terminado, podamos ponernos, vamos a decir, en, en conjunto y podamos exponer avanzar juntos, eliminar eh, esas eh, imperfecciones e eh, improductividades tan, tan, tan habituales. ¿no? Eh, Además, es una asociación que en ese afán por, por eh, colaborar en el fomento del uso de madera y específicamente en construcción, eh, participa e intenta, vamos a decir, siempre aportar en todas las iniciativas que promueve o a la que... Le invitan, como pues, pueden ser eh, el, recientemente el, el eh, Clausurado Euralt, eh, Eracus Videa, el proyecto GoFagus Go de Fomento del Uso del Haya, eh, o en una reciente iniciativa en la que hemos eh, tenido la oportunidad de asesorar a Ana Subinsa en el diseño de, de, de unos pliegos de contratación. Eh, pública ecológica, que fomenten el uso de madera para la construcción, ¿no? frente a otros eh, materiales. ¿no? Eh, en esos, esos eh, eh, si queremos eh, nuevos edificios, si queremos eh, edi vivir en nuevos edificios, edificios eh, contemporáneos modernizados que eh, capaces de, eh, vamos a decir, de generar o de, o de producir una huella eh, medioambiental que sea eh, asumible para, eh, para el conjunto de, de bueno fundamentalmente para el planeta esos nuevos edificios en los que exigiremos unos niveles de confort superiores, que exigiremos que sean altamente eficientes, de forma que demanden eh, escasos consumos de energía, pero siempre eh, eh, dentro de unos estándares de confort eh, cada vez eh, más rigurosos. Eh, como digo, para que esos edificios sean posibles, eh, algo tenemos que cambiar porque deberemos intentar que esa, eh, vamos a decir, esas nuevas oportunidades que nos ofrece la tecnología y los materiales evolucionados eh, eh, tengan eh, su hueco eh, y de alguna manera se pueden abrir, vamos a decir, camino eh, en un eh, sector, por otra parte, con una gran tendencia Hacia la, eh, hacia la estabilidad eh, eh, difícil vamos a decir de asumir cambios y, y, y, o, o estrategias eh, novedosas. ¿no? Entonces, en, en Fernando, este trabajo. Eh, un, un minutito, ¿vale? Sí, sí. En vale. este trabajo, eh, en el que tuvimos eh, mi compañero, mi colega eh, Iñaki del Prim y yo, en la oportunidad de trabajar conjuntamente con Nasubinsa, se centró en precisamente en cómo fomentar. Eh, estrategias para fomentar el uso de madera en construcción a través de las licitaciones públicas consideramos que las licitaciones los pliegos, concretamente los pliegos técnicos son una oportunidad para hacer cambiar el sector eh, eh, de alguna manera ¿no? eh, bueno, esa sería la estructura del informe, el informe lleva una presentación previa, luego el propio informe pero seguramente lo más interesante mm, serían las conclusiones y en esas eh, conclusiones sí que eh, exponíamos una serie de eh, conceptos que pensábamos que eran eh, claves para fomentar el uso de la compra. Bueno, lo fundamental sería la noticia buena, que es que eh, esto puede ser, es posible e incluso es recomendable y que eh, es una realidad que se puede, vamos a decir, implantar. Y aprovechando que está Pau García y que él de alguna manera aquí, vamos a decir, es los, los ojos y los oídos de la Unión, eh, yo sí que le haría una sugerencia o una propuesta. Eh, y haciendo esta investigación encontramos una cosa, voy a decir una cosa bastante, seguramente bastante obvia, por cierto. Pero durante esta investigación, claro, encontramos que eh, la Unión es un territorio muy amplio en el que, vamos a decir, se, se genera una gran cantidad de conocimiento y entonces resulta que, de alguna manera, ese conocimiento a veces parece que da lástima que no se comparta más porque parece que hay una gran ineficiencia, en, en, vamos a decir, en que las regiones, eh, establezcan sus propias líneas de, de, vamos a decir, de trabajo cuando resulta que quizás otras ya han avanzado en ese sentido y, y ya tienen, eh, vamos a decir, eh, material de gran calidad que solamente habría que contextualizarlo, ¿no? Entonces, bueno, quizá me tenía me parecía que era interesante, bueno, de alguna manera resaltar eso. Eh, bueno, muchísimas gracias, perdón por la, por la premura y la velocidad. Muchas gracias, Fernando. Es que tenéis todos muchas cosas que contar. Eh, pasamos ahora a Maitani Lizazu, eh, técnico del equipo coordinador del proyecto rural Internet Sudoe y que trabaja en la Subinsa. Y después, en el turno de preguntas, eh, pues Pau tendrá la, la ocasión de, de responder a tus comentarios, Fernando. Adelante, Maitani. Vale, buenos días, según. Eh, bueno, aprovecho para dar las gracias a Acción Exterior. Y a la delegación de Navarra en Bruselas. Voy a compartir la presentación y Beatriz me dice si se si ve ok. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Vale, yo también tengo como muchas cosas que os quiero contar, pero voy a intentar ser breve. Vale, eh, yo soy, arquitecta, soy arquitecta, trabajo dentro del departamento de vivienda de Nasubinsa y soy responsable de la sección de proyectos especiales, donde gestionamos un poco proyectos pues, que son estratégicos para Nasubinsa Gobierno de Navarra. Eh, hoy os quiero presentar el proyecto e eGuralt, que está ya a punto de, de finalizar y bueno, es como un buen momento para presentar los trabajos que hemos realizado en el mismo. Si hay alguien que nos conoce, Nasubinsa es una empresa pública eh, perteneciente al gobierno de Navarra y eh, aunque por su nombre parezca que solo nos dedicamos al área, ¿no? al marco de, de la vivienda protegida en este caso, eh, me gusta presentar que somos siete departamentos eh, y precisamente en proyectos como EGURALT eh, que son transversales ¿no? porque como ya han dicho mis compañeros abarcan toda la cadena de valor en el caso de la madera y en esta ocasión hemos participado tanto el departamento de Vivienda como el departamento Lursarea, la agencia digamos, de sostenibilidad por esa, por esa unión ¿no? que, que requiere este tipo de, de, de actividad como la construcción en madera. Ya lo ha presentado el consejero, pero poner, por poner un poco en contexto, sobre todo cuando iniciamos las primeras ideas y, y preparamos la, la para la convocatoria. Eh, estábamos en el contexto de, de acababa, bueno, llevaba poco tiempo el plan de vivienda Navarra Social Housing que empezó en el 2015. Esto eh, supuso un cambio de paradigma a, a nivel de la vivienda en Navarra, poniendo la, digamos, el, el, la vivienda en el centro como, como derecho subjetivo y como dando importancia a su función social pero a su vez se, se, se produjo un cambio importante en la, en la eficiencia energética de, de esos edificios, adelantándonos a, a la normativa que, que debía ser traspuesta y así fue posteriormente eh, a nivel estatal. Entonces, ese se, se, se cambio de, de paradigma hacia la vivienda en alquiler y hacia una vivienda energéticamente eficiente. Tiene eh, Este plan desde el inicio se, se sustentaba sobre cuatro pilares, como son los edificios de, de consumo casi nulo en la primera fase. Todas las promociones eh, se están certificando bajo el estándar Passive House, que garantizaba el cumplimiento de ello. Eh, por otro lado, eh, y de ahí empezó un poco eh, esta necesidad ¿no? de... de de este proyecto, empezábamos a ver eh, la necesidad de, de ir hacia elementos industrializados, y momentos industrializados en madera. Otro de, las, de los pilares del plan es el uso de, de astilla de biomasa en, en nuestras promociones, astilla de biomasa local, y bueno, sobre eso también se trabajó anteriormente en otro proyecto europeo, eh, como es el, el Promo Biomasa. Y además, todo ello eh, gestionado con una plataforma energética, propia de Nasovinsa que convierte a nuestros edificios en smart buildings. Como decía, eh, en este cambio de paradigma, además. Eh, es importante también destacar eh, que no solo se, se están construyendo digamos, la promoción de vivienda pública que tenemos todos en la cabeza que podría estar en, en la comarca de Pamplona, sino, sino también hay actuaciones en otro tipo de municipios y en edificios más pequeños, como pueden ser pues, ocho viviendas en Vera, eh, cuatro en, en Garralda. Como veis hay diferentes eh, tipologías. En la primera fase eh, comprende más de 500 viviendas. Eh, como veis, 168 están entregadas, más de 300 en obras y otras 32 eh, con que se espera el inicio inminente de las mismas. Estamos empezando ya con la segunda fase, son más de 800 viviendas y ya empezamos a, a diversificar un poco en el modelo y empezamos con nuevos modelos de colaboración público-privada y tal. Bueno, Es algo que me parece importante porque ha cambiado un poco el paradigma de la vivienda social eh, en la región. A esto hay que añadir que, como ya han comentado mis compañeros, Navarra es un territorio forestal eh, y además eh, es importante apuntar que, que el más del 70% de, de ese territorio es de propiedad pública, lo que facilita la ordenación eh, y, y la gestión de, de ese territorio, de, de, esa, de ese territorio porcentaje público eh, prácticamente en total está certificado como congestión forestal sostenible y hay más de 400 eh, empresas dedicadas a estas actividades en, en, en la región. Por lo tanto, estábamos, habíamos digamos, superado el primer reto de, de lo que es la eficiencia energética de las personas usuarias de los edificios y estábamos ante el nuevo reto de, de la eficiencia energética de los edificios como tal en su propia construcción. Teníamos que ir hacia una edificación sostenible, industrializada y basada en la economía circular. De ahí surgió el proyecto Guralt, aplicación y difusión de la innovación para la promoción de la construcción en altura con madera en el espacio Sudoe. Es un, es un proyecto de la convocatoria Sudoe que, por si no lo conocéis, alberga a Portugal, España y el sudoeste de, de Francia. Eh, viene con, con fondos FEDER, en este caso eh, más de un millón de euros. Comenzamos con, con este proyecto a finales del 2020 y acabamos eh, a finales de abril, por lo que os voy a presentar algunos de los resultados, aunque faltan las últimas actividades que están ahora mismo en, en desarrollo. Eh, tenemos página web, que os dejo ahí el enlace y la podéis consultar. Eh, tenemos como tres grandes objetivos, el primero de ellos era el, es el intercambio de, entre diferentes agentes, diferentes partes de, de la cadena de valor. Por otro lado están eh, todas las actividades que hemos realizado de experimentación, de nuevas soluciones, nuevos productos en madera para la construcción de madera en altura. Porque la, digamos, la construcción de, de madera como en, en digamos, casas tradicionales la tenemos como, como asumida, ¿no? pero tenemos que ir al uso de la madera de media o media. O altura. Y por último la divulgación, la capitalización de ese conocimiento ¿no? desarrollado y obtenido durante las actividades del proyecto y además la sensibilización digamos, a, a la sociedad en general. Eh, el consorcio lo conformamos eh, ocho socios de seis regiones diferentes del espacio en Nasuminsa en este caso es jefe de filas, coordinador. Como veis tenemos a SERCU en Portugal, eh, Sera, Cesefor, Basquegur, Ademán eh, en el resto del estado y Silofutur y Ensap eh, como socios franceses. Además, todo ello viene respaldado por entidades asociadas, que como veis tenemos 15 en, en todo el territorio sudoe, que nos apoyan y nos dan un poco digamos, de cobertura cuando tenemos que realizar pues, estudios, eh, análisis de estados del arte y, y son como nuestra red de conocimiento ¿no? en el territorio. Como veis lo que comentaban ya mis compañeros, la importancia de la, de la multidisciplinaridad en, en este caso, en el caso de la construcción sostenible en madera en altura. Por eso eh, estamos eh, asocia asociaciones, centros de, de investigación, también está la administración pública para cubrir un poco toda esa cadena de valor que ya comentaba Íñigo, por ejemplo en el clúster ¿no? que, que alberga desde, los, desde la extracción de la madera eh, en el bosque hasta, hasta el instalador posterior. Como os comentaba y como todos los proyectos eh, Interreg, eh, tenemos... Seis grandes grupos de trabajo, los transversales que son comunes a todos los proyectos para la gestión, comunicación y el seguimiento, y los específicos para, para este proyecto, que son bueno, los que os comentaba el diagnóstico del intercambio, un poco la experimentación, el nuevos productos, soluciones y esa divulgación. Eh, voy a pasar ahora a presentaros algunos de los de, las, de los principales resultados, que no son los únicos, porque bueno, eh, el albergamos muchos, muchos estados ¿no? de, de la cadena de valor eh, y me gustaría presentaros este primero que es eh, un libro que hemos editado de, de identificación y análisis, tenéis aquí el acceso y os lo podéis descargar, está sino en nuestra página web eh, y también tenéis un My Maps donde veis eh, identificados más de 100 edificios que, que hemos localizado en el espacio que le hemos llamado SUDOE+. plus ya que al principio bueno, contemplábamos la identificación de estos edificios de madera en altura en el espacio sudoe, pero nos dio pena dejarnos fuera a otros que habíamos identificado, entonces bueno lo hemos ampliado un poco al sudoe plus que le hemos llamado. Este libro contiene la identificación, unas pequeñas fichas de más de 100 edificios, otros han analizado más en profundidad con una ficha un poco más extensa y siete edificios han analizado en profundidad y tenéis disponibles y recogidos eh, planos, detalles constructivos y, y, y todo un poco todo el proceso. Otro de los principales resultados han sido los ensayos de nuevos productos con especies locales, ya que veíamos que se empezaba a utilizar la madera pero no con especies, eh, por ejemplo en Navarra como es el caso de, de bueno, pues Haya, eh, Chopo y entonces diferentes socios eh, han testado digamos, y analizado en laboratorio pues, forjados mixtos con especies locales o vigas cajón con, con nuevos materiales, por ejemplo, como ha sido el caso de aquí de, de Ademán, apoyado por la Cátedra de Madera de la Universidad de Navarra. Otra de, las de los principales resultados eh, y que ha desarrollado ENSAP eh, en Francia, pero lo ha hecho para los tres territorios, han sido unas encuestas de percepción de las personas usuarias de estos edificios, tanto residentes como usuarios de oficinas, y que bueno, nos han aportado eh, pues datos muy interesantes y ver cómo cambia la percepción ¿no? de los mismos edificios, pues Portugal, Francia, España. Igualmente hemos desarroll desarrollado, que está, bueno, están finalizando un módulo de formación, que aplicarán en, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de, de Burdeos Igualmente, el socio francés Ciro eh, ha conformado una red segural que hemos llamado, que es un poco como el punto de encuentro de, de los diferentes agentes de la cadena de valor. Como veis ahí, os he puesto un pantallazo. Eh, que bueno se van sumando agentes y os invito a las personas que estéis ahí detrás si, si queréis eh, formar parte de esta cadena de valor donde se comparten experiencias y bueno, que es muy interesante eh, Otro resultado que, que creemos que es clave me por... me que encanta, ¿eh? Sí, sí, acabo ya, acabo ya, gracias eh, otro, otro aspecto a trabajar y creemos que es muy importante es la sensibilización que debemos realizar a, a nivel técnico, pero también a nivel sociedad en general. Por ello, este mismo lunes hemos lanzado eh, una campaña, que lo podéis visitar ahí. Os he puesto la landing page y bueno, está, se está lanzando ahora en redes y hemos lanzado mensajes positivos de construcción en madera en altura, sobre todo con la sostenibilidad y con, con datos, ¿no? con cifras eh, que respalden esos mensajes y, y que lo podéis consultar. Eh, además, un legado un poco a, al, al plan de vivienda que os comentaba, eh, estamos desarrollando, gracias al, al modelo BIM de una de estas promociones, como 32 apartamentos tutelados aquí en, en Pamplona, que se va a iniciar próximamente, gracias al modelo BIM estamos realizando el pasaporte de materiales del edificio que nos va a permitir tener esa, esa trazabilidad de los diferentes elementos constructivos, como es eh, el CLT, ya que este edificio son, ocho plantas, son 11 plantas, pero 8 ocho, ocho de ellas en, en, en madera. Igualmente estamos desarrollando un análisis comparativo que nos permita tener cifras, como comentaba antes, de un mismo proyecto, eh, su proyecto de ejecución en hormigón versus su proyecto de ejecución en CLT, que nos va a permitir tener ese, ese, esa serie de datos de huella de carbono, uso de energía, agua, residuos, para poder tener esas cifras comparativas. Y ya como último principal resultado eh, es el que ha presentado Fernando Oiza, que junto a Iñaki del PRIM nos ha acompañado en, en, este, en este estudio. Eh, a través del proyecto Gural creamos un poco en paralelo eh, un grupo de trabajo local en el que hemos participado Visesayove, Ademán, Vasque Ocur y que nos ha permitido un poco ese análisis del estado del arte, eh, bueno estudiar casos no solo en Europa, sino ya también a nivel casi mundial, podemos decir. Eh, y ya en Asubinsa, en 2022 y 2021, eh, empezó a aplicar esa, en sus licitaciones públicas de, de concursos de, de proyectos la, los criterios de sostenibilidad, tanto en construcción industrializada como construcción industrializada en madera en sus promociones. Por mi parte, eso es todo. Aprovecho y os dejo el equipo que conformamos el EGURALT, que la semana pasada tuvimos el acto de, de clausura aquí en Pamplona. Muchas gracias. Muchas gracias, Maitane. Fantásticos hoy. Eh, bueno, antes de pasar a la clausura, eh, como Fernanda había hecho un comentario a, a Pau, no sé si Pau está, si, si pudiera eh, comentar. Y... Sí, estoy. ¿Más? Brevemente, si quieres hacer algún comentario a Fernando. Sí, no, brevemente. A ver, el, el problema de la diseminación y comunicación, de hecho, es uno de los principales problemas eh, que tenemos a nivel de, de compartir la experiencia. De hecho, diría que en casi todos los proyectos europeos que, que tenemos, la parte técnica, la parte de desarrollo de innovación, material, etcétera, etcétera, se lleva muy, muy bien la parte de comunicación no tanto entonces uh, desafortunadamente no no tengo una solución o no no sabemos exactamente cómo intentar a, a, um, tratar este tema uh, la iniciativa una iniciativa como la de hoy por ejemplo me parece me parece muy interesante um, creo que puede servir muy de mucho para para comunicar este tipo de, de de actividades y proyectos. Me pregunto también qué se puede hacer a nivel de, a nivel de empresa, a nivel de gremios, por ejemplo, a, a nivel de colegio de arquitectos, a, colegio de ingenieros, etcétera. Pero el programa de comunicación, de comunicación en la industria de la construcción es uno de los principales que tenemos. sí Bueno, muchas gracias. Como se nos ha echado el, el tiempo encima, si hay más preguntas, por favor, hacérnoslas llegar por, por e-mail y os, y os enviaremos respuestas. Y, y, y sin más, eh, doy eh, la palabra a nuestra consejera, Ana Hoyo, de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, que va a clausurar el webinar. No te oímos, Ana. Ahora, ahora yo creo que sí, ¿no? Eh, buenas tardes eh, Guardión, Justicia, Eta Eta de aquí en día, Hasan Garrido, Besainca y Ardaich. Hoy también partea parte hartu izanagatik. y Sanagatik. Aquí me nado el territorio arimen y campo. Aquí en casa susena dice nagusi adel, bimilla hoy tabat, campo. lan Ardaich está cobatén barroan el Buduori, Du, Europa, Urbilcea, Eta, Budie, Erkidegoraco, Urler Garriagoa, Egitea. Oregatik, Acheguin zaigu Jaurko, Besalaco, Ekitalin, Bat, Egitea. Decía que gracias a todas y a todos los que habéis participado en esta jornada en la que hemos querido acercar desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Acción Exterior, eh, bueno, acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. Y por eso, actos como el que hoy eh, ha organizado la propia delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas, a la que quiero agradecer, Beatriz y al equipo, el trabajo en la organización de estos eventos. Para nosotros es importante detectar líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y alinear esas políticas de la comunidad con Europa. Por eso, eventos como este, por eso el Plan de Acción Exterior que uno de sus ejes estratégicos es Navarra en Europa y acercar, como digo, esa Europa a Navarra y Navarra a Europa. Las instituciones regionales nos sentimos interpeladas por el llamamiento de la Comisión Europea para codiseñar los espacios vitales del futuro y para co-crearlos también a través de modelos de colaboración que derriben las fronteras entre la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Como ya ha comentado el vicepresidente del Gobierno, José María Yerdi, en su apertura, Navarra fuimos pioneros en establecer los estándares Passy House en toda Europa. Esta edificación sostenible busca construir un marco inclusivo con espacios accesibles donde el diálogo entre personas de diferentes culturas, géneros y edades se convierta en la oportunidad de imaginar un lugar mejor para todas y todos. Es una invitación la que nos hace Europa a cambiar de perspectiva y a ver en los desafíos en este ámbito oportunidades para transformar y mejorar nuestras vidas. Es igualmente aplicar enfoques regenerativos que permitan la renovación de recursos y la protección de la biodiversidad. En este ámbito hemos sido muy activos también en la agenda urbana de la Unión Europea. Ya desde 2016 lideramos la participación en el Partenariado de Transición Energética a través de la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas y Subinsa. Además, en Navarra fuimos pioneros en la aplicación de la Directiva Europea sobre edificios de consumo energético casi nulo. Y a día de hoy continuamos trabajando en la participación de redes europeas en el sector de la construcción. Como decía, nuestro objetivo desde la Dirección General de la Exterior es acercar la realidad europea y hacerla más asequible. Y lo hacemos con esa vocación europeísta que el Gobierno de Navarra manifiesta, porque defendemos que, construyendo entre todos y todas Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de Navarra, contribuyendo también a situar a Navarra en las regiones más avanzadas de la Unión Europea. Por mi parte, como digo, agradecer a todas las personas que han participado hoy aquí. Creemos que desde las instituciones tenemos que ejercer ese papel impulsor y dinamizador de iniciativas como esta, pero que también hay que, tienen que participar, enriquece en estos proyectos la participación de profesionales o de agentes sociales como los que hoy a que habéis estado en este seminario. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. eskercas que Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos, a los asistentes también. Eh, os comunicamos que el próximo día 31 de marzo tendrá lugar el próximo eh, webinar desde la delegación. En esta ocasión será. Sobre el año europeo de las competencias o skills. Y, y colgaremos las eh, diapositivas y el vídeo del evento en nuestra página web. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Buen día.